Ayer, el presidente Luis Abinader, presidente, no él, presidente. ¡Bien! ¡Bien! Sale de su casa, de, eh, directo al Congreso Nacional, Ay, para la Asamblea, en un vehículo, un Tesla S. Tesla S. Me encanta ese vehículo, me encanta. El Tesla S es un vehículo eléctrico que ayuda al medio ambiente no, consume, no tiene o sea, todos los que tienen un vehículo normal no bota eso es, ese moflerillo que tiene, tiene los vehículos que uno usa no tiene nada de eso es un vehículo ecológico que ayuda mucho al medio ambiente todo el mundo vio ese vehículo como un mensaje del presidente de que viene por esa vía de que viene por esa eh, por, sí, por, por, esa, rama. por esa, esa rama, ese camino. Que parece ser, y ojalá sea así, porque se ahorraría mucho dinero, que los vehículos serán eléctricos. Y eso sería un palo. Vi a alguien que comentó, creo que fue eh, el, Hugo Veras, que sabe mucho de vehículos. No sé si eso es verdad o no, pero se rumora que la, los, la guagua de la policía van a, tener, van a ser eléctricas. Un palo, un palo porque tú te ahorrarías más de 300 millones de pesos eh, solamente en combustible, según explicó Hugo Veras en su tweet, si los vehículos son eléctricos. Entonces el presidente manda un mensaje ecológico y de austeridad y de pocos gastos a llegar con un vehículo Tesla S y las personas en las redes sociales felicitaban al presidente por tomar la iniciativa de usar un vehículo, eh, un vehículo eléctrico. Todo el mundo estaba aplaudiendo eso al punto que una persona en inglés hizo un comentario en Twitter y Elon Musk respondió. Elon Musk es el dueño de Tesla, dueño de PayPal, uno de los, de los, un, uno de los empresarios de redes sociales más grandes, con más dinero y con más visión en el mundo. Y Elon Musk respondió que tengo que para él es un honor que Luis Abinader maneje uno de sus vehículos, que todo el mundo sabe que el, el vehículo se llama Tesla en homenaje a Nicolás Tesla, para mí, para mí, considerado el mejor científico de todos los tiempos. Y hoy en la, hoy en la, tarde, la mañana, el presidente Luis Abinader aprovechó que Elon Musk respondiera el tweet invitando a Tesla a hacer inversiones en este país. Eso es sumamente brillante. Imagínense ustedes. Wow, wow. Imagínense ustedes. ¡Wow! Que tengamos, ¡Qué presidente nos gastamos eh, nosotros! Imagínense ¿eh? ustedes que tengamos bombas eléctricas, sitios como, por ejemplo, aquí en Telenor, eh, como hay en siempre, creo que en el PRM hay un conector eléctrico, hay bancos en, de Popular en la capital con conectores eléctricos que ayudan a que tú conectes tu carro. Y eso ayudaría muchísimo, porque con, eh, joder con, con, con combustible y todo ese tipo de cosas dañan el medio ambiente. Eso es una. Y segundo, el dinero que tú te ahorras. Lo que tú cargas un vehículo, Neto, de aquí, una carga de un Tesla, te da para de aquí a la jabón y vuelves. Con una carga. Eso está bien. Una pregunta quiero hacer, A ver si como tú tienes mucho conocimiento de eso. Los CG. Lo pueden poner, pueden vender Motores, motores. Los motores. CG principalmente. Tú lo dices por tus amigos, porque ya tú no vas a tener CG. Ande, yo estoy yo. Yo estoy a pie. Pero... Sí, sí. Hay hay, hay, sí, hay, motores que son eléctricos, pero de la compañía de Tesla no hay motores. Ah, okay, en la okay. compañía de Tesla solamente hay vehículos de lujo. vehículos Y ahora viene, que para una persona que comentó eh, en las redes sociales de aquí de San Francisco, que un Tesla es un vehículo que no consume la mayoría. No, no lo consume la mayoría. Tienes razón. Es un vehículo de lujo que vale 70 mil dólares, pero... El vehículo de Tesla, el que viene ahora, que es el del consumo económico, o sea, el que viene para la persona de rango económico, clase media, ese vehículo está que es el C, el Tesla C, ese estará disponible para, para el precio popular, para que la persona del precio popular. Un vehículo Pero de y Tesla... Que lo fíen también. Y le pueden, van a ayudar muchísimo muchísimas facilidades. ¿Qué, en, qué, ¿En qué eso beneficia al país? Muchísimo. Primero, eh, beneficia en el, en el sistema ecológico. Segundo, beneficia que si todos los vehículos de, de, de instituciones, de policía, son bajo electricidad y son eléctricos, imagínense ustedes el dinero que se ahorraría el gobierno en combustible. No, porque, eso, porque eso, ya eso es el cuidado de la persona. Hablamos en el sentido del, del Amigo, consumo. Amigo, usted puede retirar, que aquí no podemos el, el consumo. Está celebrando. eh, eh por, por el hombre. No. Lo que hay es que eso es una gran... Pero viene una persona siempre y mete la pata y Ay. hace unos comentarios desafortunados. Eso, eso es algo ridículo, eso. Y el señor Roberto Cavada pregunta que si el vehículo de Elon Musk, perdón, el vehículo de Luis Abinader, el Tesla... Que si se los regalaron, que si fue la primera dama, que si fue el PRM. Oye, el comentario tan estúpido que hace Roberto Cadá, porque para mí es un comentario estúpido. Porque tú sabes que cada presidente tiene rendición de cuenta. No me venga con esa, que usted no sabe eso. Cada, Luis hizo su rendición de cuenta. Y, si, y ese es el vehículo, y ese es su, es su vehículo personal. Lógico que va a ser con el dinero de él. No puede ser una pregunta tan estúpida y tan ridícula. Ay, hombre. Si ni siquiera el presidente ha, tiene, tiene dos días. Ay, hombre. ¿Va sí, a ser hombre. con el, con qué dinero del pueblo lo va a comprar? ¿Quién que lo va a cancelar a, a, a, a, a Cava? No, que no, no tiene que cancelarlo. Que ¿Sí? lo dejen. Que lo dejen o sea, no, tiene en que este hacer. No, no, no, no, no, no. no. Tenemos que, tenemos que velar por la libertad de expresión. sí y, y así como no, no quería sí, respetarlo, por si que dejarlo. No, no, Si tiene alguna cosita en el gobierno, que cancelar no, no, no, no. Sí. Pero digo en el sentido, sí. sentido... No, en el sentido que si no, no está tiene, ejerciendo... Él no, él no, tiene, él no tiene cargo. O sea, no, no, no. Si no, no está ejerciendo... No, o sea que si gente no, así no va a tener cargo. Si no está ejerciendo o publicidad innecesaria... No, no, no podemos, Claro sentido, que sí lo vamos la, a eliminar. La publicidad. Claro que sí. Neto, no diga así Neto. Publicidad innecesaria, Neto, Neto, claro Neto, que Neto sí. no diga así, porque Roberto Cavada tiene su rating y la publicidad, claro, como, que, y como, como dijo Luis, pero y escuche, es el PLD. Pero que escucha y guíate del mensaje de Luis Neto. Y el es mensaje es de Luis lo dice claro ayer: es un gobierno para todos. Pero, pero, ¿qué pasa? Lo mío, Yo le saqué un expedientico a, a, a Cavada: eh, eh, eh. un expedientico a Cabada. Yo quiero... Un saludo al ingeniero y sí. a Hipólito Mejía su familia. Sí, su familia. Estamos activos con papá. Yo quiero que me presenten ahí el vehículo que entró Danilo Medina en el 2012. Y quiero ver que pregunta si Roberto Cavada hizo la misma pregunta que hizo de Luis Abinader, porque ese vehículo que entró Danilo Medina la primera vez que tomó posesión en el 2012 fue. Un BMW L7, tengo aquí, espérense, tengo aquí el... 2012. 2012, cuando él entró, el mismo recorrido que hizo Luis, aquí está, ok, el mismo recorrido que hizo Luis, lo hizo. ¿Qué pasa? El, el vehículo de Luis vale, para la persona, está valorado entre 60 a 70 mil dólares. 60 a 70 mil dólares vale ese vehículo. Pero el vehículo de Danilo Medina en el momento del 2012, que fue creado el, el qué se llama el Serie 7. Ese es un BM Serie 7. Atención José Luis, que ahí no habla nadie. Cabada porque yo quiero que tú hagas la misma pregunta. ¿Quién le regaló al señor Danilo Medina ex -presidente un ex presidente en el 2012, <ríe> en el 2012 quién le regaló ese BMW Serie 7? ¿Qué vale 100 mil dólares? Es verdad. Pregunta: Cavada. Guau, wow, la comió. Servilleta para Génesis, por favor. Quiero que Danilo. Se que, perdón. Comió. Quiero que Cavada, ese ¡Woo! vehículo que usted ven ahí, fue el vehículo con cual el presidente saliente, Danilo Medina, entró en el 2002. Y yo pregunto. En el 2012, yo pregunto, ¿Cavada hizo la misma pregunta? Porque el vehículo de Luis, tengo entendido que el dato que tengo, que vale entre 60 a 70 mil, pero este vehículo cuesta entre 92 mil a 100 mil dólares. Y, y Luis viene de una familia de dinero, que todo el mundo sabe que son empresarios. Yo quiero que usted me diga cómo Danilo compró ese vehículo. No estoy diciendo que se lo, que lo compró mal habido. Pero, como ya, como ya Cabada hizo la pregunta, vamos a hacerle la pregunta también. A Robertillo Cavada. ¿A, eh? ¿Cómo el presidente Danilo Medina, en el 2012, tuvo ese vehículo, que ustedes ven ahí en pantalla, que ahora no vale tanto, porque ahora tiene que estar Pero un poquito tiempo, Pero en ese momento valía 100 mil dólares. Wow, de servilleta para Genesis. Quiero la comió, que me que me diga acabada ahí. No, porque ahí no. Porque ustedes son de los periodistas que son excluyentes, que critican la cosa a quien a ustedes más les conviene. Yo no sé cómo Luis consiguió eso. Ahora, si Luis en su, en su entrega de, bueno. de patrimonio no lo incluyó, o algo tendrá que explicarlo. Pero yo supongo que no va a ser de gobierno porque entró ayer. Y ese es el vehículo propiedad de él. Primero te la cogiste con la casa. Mandaba camarógrafo en la casa que Luis había comprado recientemente para vivir cerca del palacio. Comenzó con la casa. que quién le compró esa casa? Que cómo le cómo Comenzaste a llevar el camarógrafo para que la gente grabara, para intentar grabar dentro de la casa, sin autorización. ¿Y cuál, ¿Cuál es la tarea que él tiene? ¿Cuál es el no, no, porque él, él tapa eso. Tapa. No, tap, no él, él está para eso. ¿Es para ah, eso hola. que está? Todavía lo siguen pagando. ¿Es para pa eso? No digo lo de pagando, no, yo no sé. Yo no puedo acusar a nadie de eso, yo no tengo pruebas. Yo hago sentido pagando, que él está para eso. Neto, señores, vamos a ir limpiando todas esas escorias porque Luis Abinader es un presidente joven, un presidente moderno, el cual no va a mirar el partido, pienso yo como ese está manejando. Y va a dejar que todo el mundo hable claro, como quiera. que tenga que hablar. Si usted cree que Luis, a, ver, a ver, la cosa mal, fácil. Ya hay un Ministerio Público ahora independiente. Que Ahí no está Jenny patria. Berenice, Miriam Germán. Que no y usted coge va. Esa. Van para allá. Jenny Berenice ha metido presas. No coge esa. De ella. Que no coge eso. Son personas que están independientes. Esas dos damas que pusieron ahí, que no es que yo se llamen a fulano, que me detuvieron ahora, que llamen a Berenice, nada de eso. Como lo dijo el presidente, usted se va a llevar simplemente de la ley del país y de la constitución de la República Dominicana. Que nadie le va a dar una llamada a usted para decir lo que tiene que hacer, ni el presidente. No, yo espero, yo espero, y no tengo la de, la de Lionel, pero me voy a, voy a ver si lo, lo investigo. ¿Cuál, con cuál vehículo el Lionel entró en el 2004. Porque vuelvo y digo, el vehículo que entra a un presidente no es de patrimonio del Estado. Es patrimonio de la persona en particular está entrando? que está entrando. Y ese es su vehículo y ahí se le pone. Se ah, ah, ¿y a mí, no traen, a mí no me traen café? ¿A mí no me traen café? El eh, eh, él... de... De... Gracias, flaco. Sí, si me va mano, a traer no café sí. en una taza. Yo no huevo eh, así todo. Pues. Ah, ah. Eh. Eh, yo pero, pero, pero, pero, señor Cavada, recuerde esto. Usted tiene que tener, usted a veces, o hace un comentario, o es por sonido, o porque usted se hace el loco. Tiene que ser porque usted se hace el loco. Porque sonido yo supongo que usted lo necesita, ya que todos sabemos que usted tiene el noticiero más visto del país. No creo que sea por sonido. Ese comentario de que usted hizo, comienza a buscar una auditoría a ese vehículo de Tesla que usted lo que quería era empañar el mensaje que en verdad quería llevar el presidente, que era un vehículo eléctrico que ayudara al medio ambiente, y usted, para buscarle la sombra y ponerle un pachecito, porque había que buscarle el pache, tú sabes, había que buscarle un pache. Bueno. Señores.